Hola, ositos. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a continuar en el capítulo. ¿vale? Con el capítulo siguiente de Minecraft. De, de, de 100 días de Minecraft Hardcore, ¿vale? Entonces, en teoría, hemos pasado cuatro días, ¿vale? Y dirás, ¿cómo los vas a contar? Pues se me ha ocurrido. Así de repente, ir poniendo bloques vale Vamos a ir poniendo bloques Para ir contando los días ¿Vale? Entonces, ¿dónde los vamos a poner? Pues el conteo de días Lo vamos a ir colocando Yo creo que aquí está bien ¿eh? Yo creo que aquí es un buen sitio Vamos a ponerlo aquí Uno, dos, tres, cuatro Vale, en teoría son cuatro días, ¿eh? Este es el cuarto día ¿Vale? Por lo tanto eh, Cuando pase la noche Estaríamos en el día 5 Si no me fallan mis cálculos En teoría sería así ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? Vamos a hacernos la armadura ¿Vale? Voy a guardar todo en los cofres Ya sé que no va aquí Ya lo sé Ya lo ordenaremos en un futuro y todo eso ¿Vale? Entonces me voy a llevar. La azada. Me voy a llevar. Eh, espérate que bebo un poquito de agua. Un momentito. Vale. Eh, a ver, a ver, a ver un momento. Vale. Tengo el hierro. Solo tengo 5 de hierro En serio Solo tengo 5 de hierro Fíjate que yo me pensaba que tenía más Fíjate que yo me pensaba Que tenía más Ay Dios mío Vale, esto aquí Esto aquí Pues voy a colocar esto Y me voy a hacer El casco Ahí está Me voy a ir haciendo la, la armadura, ¿vale? Ahora me voy a hacer las botas Vale Y ya se está haciendo noche Así que Vamos a dormir Vamos a dormir, por favor Y mañana ya será otro día Vamos a hacer las botas Pam, pam, pam, pam No Por favor Las botas A dormir Uff Vale ha pasado otra noche, por lo tanto, voy a poner otro bloque, por favor Cada vez que superemos una noche, ¿vale? Voy a poner un bloque, por lo tanto ahora llevamos 5 ¿Vale? Llevamos 5 ahora Vamos a colocar el bloque, ahí está, 5 días Llevamos 5 eh, mm, para, espera Por aquí El pico, el pico, el pico El pico Que ya sé que no tengo uno de piedra Me tenía que haber hecho uno de piedra No me lo he hecho, ¿por qué? No tengo ni idea Un, dos, tres, Un, dos, tres Aunque no sé por qué A mí me daba la sensación que había picado más hierro No sé vosotros pero yo diría que pique más. Pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora va a ser... Ir... A la cueva. ¿Vale? Entonces... Lo que voy a hacer va a ser llevarme... Uh, comida. No tengo... Comida, comida. Necesito comida. Comida, comida. Necesito comida. Vale. Hacha. Un, dos, tres. Un, dos... Pam, pam, pam, vale. Un, dos, uno, vale. Para poder hacer las herramientas ya. Pam, pam. Eh. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, hacha. Pam, pam, vale, perfecto. Entonces, ya teníamos, ya tenemos lo que serían las cosas necesarias. Así que, vamos a la cueva. A ver lo que se cuece por estos ambientes. Así que vamos a ello. A ver. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vale, para empezar, tenemos aquí carbón. Vamos a picarlo. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Tenemos aquí un espacio un poco peligroso. Pero nosotros nos adentramos porque somos así de chulos. Uh, el sonido Uy, el sonido Uy, el sonido Ay, ay, ay, ay, ay Vale Vale Estoy sobreviviendo, ¿eh? ¿Sobreviviré? Pues no, tengo ni idea Vale ¡Eh! No me lo creo, no me lo creo. Eh... Perfecto. Un vídeo de 6 minutos. Hemos terminado la serie. Espectacular. Ha sido... ha sido brutal esto. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para ver el contenido. Como canterío como este, déjame en los comentarios que te ha parecido este que capítulo. Es espectacular, increíble, no hemos durado.